Hay 74 presentaciones eh, de proyectos de extensión y actividades culturales. Hay evaluadores externos de algunas universidades vecinas, amigas y evaluadores internos de la UNER. La propuesta que estamos presentando en esta convocatoria de proyectos de extensión tiene que ver con crear espacios este, de capacitación y acompañamiento a emprendedores. Eh, vinculado a temáticas eh, que hemos detectado que existen necesidades, como son, por ejemplo, el tema de la fotografía, el diseño, la comercialización. La idea básicamente también es eh, armar espacios de colaboración entre los emprendedores eh, para que también se cree una sinergia positiva y aprovechen... Eh, la creación de redes entre ellos se cuenten sus dificultades, sus, eh, sus virtudes y bueno, puedan eh, crecer con, con sus emprendimientos. Eh, una jornada muy, muy importante para nosotros, pues ha crecido enormemente la oferta por parte de las cátedras, los centros de estudiantes y los eh, estudiantes de presentaciones a la convocatoria. Quiero destacar que a, a, integra la convocatoria. Un llamado especial a proyectos dirigidos por estudiantes avanzados, de los cuales este, eh, ha habido un número muy importante que eh, ingresarán, a, engrosarán el patrimonio de extensión de la UNED. El paso siguiente es llevar al Consejo Superior los proyectos aprobados para que se eh, apruebe su financiación y comience su ejecución. Eh, acabamos de presentar para esta convocatoria 2017 un proyecto de extensión eh, que se denomina aportando a la prevención de la violencia de género en concepción del uruguay eh, bueno para trabajar con el instituto santa clara de asís trabajaríamos esta temática con las chicas más grandes entre 12 y 15 años y con sus familiares eh, trabajando el tema autoestima habilidades para la vida prevención de violencia en el noviazgo, este, bueno, reflexionando también en el tema del espacio comunitario, este, el entorno, cómo prevenir este tipo de situaciones o, o detectar y bueno, tratando de formar eh, futuras promotoras este, de la prevención de la violencia en, en estos barrios de, de nuestra ciudad, ¿no? Eh, venimos a presentar nuestro proyecto de estudiantes avanzados eh, llamado El Carretel. Es un proyecto de promoción y, eh, de hábitos saludables y habilidades para la vida a desarrollarse en el comedor Caritas Feliz eh, del barrio Zapata de la ciudad de Concepción del Uruguay. Eh, el proyecto cuenta con diversas actividades relacionadas con educación para la salud y, y fomentar distintas aptitudes para la vida. Somos participantes del proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos. El proyecto lo que consiste es en... Articular a las distintas instituciones de Oro Verde junto con el municipio para trabajar en conjunto en la comunidad en la problemática de los residuos. Estoy como codirector del proyecto que dirijo Nicolás para justamente ayudar a coordinar con las instituciones de la localidad en la problemática de la gestión de residuos.